al vicio, y en esta ocasión no, oh, oh, oh, no no, Minimbus 2000 Minimbus 2000 ha muerto Somos Cine y estamos en uno de los últimos rincones de la ciudad que tendría unas maquinitas arcades, unas oficinas para poder viciar como en la vieja escuela, como en los retro gamers de los 90, del 2000. Sin embargo, acá, en el corazón de Balvanera, en el shopping bar, en el paseo de compras del Espineto, ya su sector de áreas de arcades, de jueguitos, de pools, de bowling, se encuentra completamente cerrados. Solamente al día de hoy podemos darle un vistazo, nos encontramos en el supermercado, con unas tiendas que venden Ahí unos tigres armando maradonas para recordar fichines, cosas, accesorios de celulares. Pero, ¿qué pasó con nuestros arcades? En la ciudad, cada día, cada noche se van cerrando estos locales. Lo único que nos quedan, amigos, son, bueno, los supermercados. Y la esperanza de que algún día, en este espineto, que en un momento brilló, que incluso estuvo en la tele, vuelvan los fichines, vuelvan los arcades y vuelva el patio de comida. Pero mientras tanto esta semana, debemos mostrarte, mostrarte qué le pasó a nuestra PC, porque tuvimos sin querer uno de los peores sustos del mes, y ustedes saben que nosotros odiamos completamente Julio, odiamos todos los festejos de Julio, odiar es sano amigos, es humano, sin embargo... No nos esperábamos que después de una quest un poquito larga, nos encontráramos con la PC completamente destrozada, no, no en el sentido físico, sino que estaba necesitaba mucha, mucha limpieza, no podía ni funcionar, así que ese pitido mortal que suena más de 12 veces en tu PC, entonces decidimos hacerle un, una limpieza completa, hicimos enjuague, hicimos esponjado, hicimos todo en nuestra PC y por eso te vamos a dar en esta ocasión, un, bueno, un tutorial, un top 5, 3, 10 de consejos para poder mantener tu computadora, tu tostadora, porque sí, que casi se nos quema la tostadora, no lo podíamos creer. Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a echarle un vistazo a cómo se compone una PC, una PC de la más básica, ¿no? La PC última gamer que puedas conseguir. Pero bueno, bueno, bueno, arrancamos viendo que toda PC necesita sí o sí una placa madre, una placa madre la cual va a estar, va a ser la base en la que se conecten todos tus aparatos, todos tus hardwares, tu disco duro, si tenés grabadora de Blu-ray, tu grabadora de Blu-ray, o de DVD, o de CD, o tu disquetera 3.14 megas, <ríe> Puedes conectarle lo que quiera, Puedes conectarle USB o incluso una antena no solo de Wi-Fi, sino de televisión, o de sonido si querés grabar sonido Con micrófonos directamente Pero bueno, una PC no solamente necesita eso Una PC, además de una placa madre Va a necesitar un CPU Un procesador, el procesador que Haga arrancar, que haga arrancar Y funcionar el sistema operativo O cualquier programa que le quieras instalar A esta nave, a esta maquinola A esta tostadora de galletitas orios. <coughs> encima de las viejas tienen acá las pilitas Las pilitas que vos sabés que no la tenés que sacar A menos que se te haya jodido la BIOS A menos que se te haya jodido todo la instal, O sea, toda la programación básica de tu CPU, de tu placa Y luego, luego del CPU, luego del ventilador Que le tenés que poner encima a tu CPU para que no se caliente Para que no se fría, para que no fría churros Obviamente necesitas un GPU, una tarjeta gráfica, una tarjeta de videos. Que en esta ocasión tenemos esta cosita, esta cosita totalmente negra que lo que hace es disipar el calor de la propia tarjeta. Otras tarjetas más actuales, por así decirlo, de los últimos 10 años, tienen ventiladores propios. Si no... Vas a tener que ponerle un ventilador aparte o una refrigeración cuántica de, agu de agua por encima de tu tarjeta de video. Esta es nuestra tarjetita, pobrecita, es toda humilde, toda buena, toda copada y aún así se banca todo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó esta semana? ¿Esta semana que no la estuvimos tocando la PC? Se llenó de mocos, se llenó de moncos, se llenó de tierra, se llenó de arena directamente. Porque acá en Mordor todo se cristaliza. La oscuridad, la soledad de tu máquina se cristaliza. <coughs> Pero bueno, no lo importante no es solamente tener esos dos esos dos hardware, sino que también necesitas memoria. Como diría Cheche Helbro, necesitas memoria. De la cual vos vas a ver que tu placa, acá vemos la fuente, tu placa... Tu placa te va a decir qué tipo de memoria puedes tener DDR1, que son las más antiguas Tienes DDR2, 3, 4, 5 mil cuánticas Y obviamente la fuente Porque todas estas todas estas conexiones, todos este hardware Van a requerir cierta cantidad de energía Que se tiene que alimentar homogéneamente Para que no se quemen ni se tueste nada Es así como tu fuente Tiene que estar cargada para, tener, para soportar tanto volumen, tanto voltaje Y luego... Luego vamos a ver qué tipo de conexiones tienen, por ejemplo estas conexiones SATA que vemos acá todas enredadas te van a permitir conectar la maquinola a tu disco duro, a tu SSD que es tu disco sólido la cual tiene memorias mucho más rápida, más potente, pero de menor capacidad que las HDDs que ya son antiguas o están antiguas. incluso tu consola de videojuegos actualmente utiliza SSDs que es mucho más veloz para cualquier programa de video y obviamente esta placa tiene más espacios, más slots. ¿Para qué? Para ponerle otras placas de sonido, como te dijimos anteriormente. Otras placas de videos, placas de televisión, placas de grabaciones o lo que sea. Incluso otra placa de video. ¿Puedes ponerle otra placa de video? Claro, no lo sé. Pero lo ocupado, lo ocupado de esta GPU, más de esta placa madre antigua. Es que ya venía con una plaquita de video integrada Ya venía con un chip de video Por lo cual, sin esta placa de video que tenemos acá Ahí, disipando calor podríamos jugar varios juegos copados Eso sí, necesitábamos, sí o sí, mucha más memoria Más memoria para darle más poder a esta máquina Así que, vamos a dar primero una cepilladita parte por parte, vamos a desconectar absolutamente todo, excepto la pila, recuerden chicos, no saquen la pila, no saquen la pila que ahí se guarda la memoria de tu, de tu placa, la memoria y sí, si necesitas hacer guardar archivos externos, necesitas un disco duro externo, nosotros no tenemos los finitos, nosotros tenemos los westerns grandotes, los de la vieja escuela acá con los stickers de Pokémon y de Serenito que ya ni se quiera... Bueno, Serenito sigue existiendo en Argentina, es un postrecito bastante lindo, pero ya no es lo que era antes, claro que no, ya no te regala tantas cositas. Pero bueno, podés necesitar sí o sí meter todo, tu información personal de tu disco duro a la nube. En caso de que ocurran estos problemas, o lo metes en estos discos externos y lo puedes conectar a tu PC después. Encima de nuestro disco externo, mira, tiene este sticker de I Like Donuts, una tienda de donas que desapareció lamentablemente, pero que estaba ahí en Galería Jardín, en el fondo del subsuelo donde conviven los vendedores de billetes y los vendedores de satisfacción. Pero bueno, I Like Donuts, cómo te extrañamos, cómo extrañamos el precio de las donas. Subieron a rolete en este país, subieron a rolete mal el precio especulativo. Pero bueno, son donas dólares. Precios, dólar donuts ahora son O sea, en serio, el dólar ahora vale una dona Es increíble, pero bueno Como te veníamos diciendo, para poder Mejorar esta PC, para que no se nos muera nuestro sueño De ser youtuber con una máquina así Tuvimos que, bueno Tuvimos que separar todas las piezas Limpiarlas con cepillito Con soplete tuvimos que sopletear las piezas y lo más importante cambiar la pasta térmica de tu cpu señores porque tu cpu tus... sí o si sí necesita una pastita que sirve de aislante sirve para que el ventilador no lo queme no lo, no lo caliente y lo mantiene ahí intacto, indeleble. Como tu ex al ver tus mensajes en Instagram. Como tu crush al ver tus indirectas en Facebook. Como tu abuela al recordar el día de tu cumpleaños. Claro que sí, así de aislada se siente tu CPU. Así que... Luego de una buena limpieza, tenés que ver que los conectores estén bien. Para los conectores, si o si necesitas un pequeño cepillito para la memoria, pues La memoria es una de las partes que eh, más tenés que cuidar, porque tienen todos los chips afuera. Estas memorias antiguas. Las nuevas, no, las nuevas no, las nuevas están, te digo, impermeabilizadas. Vienen con RGB, vos lo podés tirar de Frisbee, y bueno, no lo tires de Frisbee, chicos. No lo intentés, pero resisten mucho más. Resiste mucho más que las antiguas. Las antiguas vos, va a haber un poquito de voltaje, un poquito de estática y capaz ya te rompes uno de los pequeños módulos, uno de los pequeños microchips. Me Chau Memoria pero bueno lo hermoso que te podemos contar de esta antigua GPU es que va de esta antigua placa madre es que encima era ah qué lindo qué lindo me encanta tenés todos los chips ahí afuera Era una dual core era una dual core de AMD así que te recontra servía para los juegos te recontra servía para usar algunos programas pero sí, sí, no le podemos exigir mucho. Y como te decíamos anteriormente, con los conectores SATA no solo te podés conectar el disco duro, sino que también podés conectar grabadoras o lectoras. En esta ocasión, por ejemplo, en su antiguo espacio slots de lectura de disquets, que ya queda re viejo, le metieron una lectora de, de diferentes micro sds, tarjetas para, para sony, para las cámaras de sony, no me acuerdo el nombre que tenían esas tarjetas y otras parecidas, otras también muy copadas, algunos incluso pueden meter, está buenísimo para algunas consolas antiguas o para las computadoras antiguas, puedes meter emuladores de disquets pero con conexión usb computadora lo toma como si fuese un disco pero vos usas tu usb que tenés que formatearlo respectivamente para que te funcionen ahí juegos viejos o diferentes programas de directamente desde tu pendrive pero bueno, acá hay más slots, acá hay más espacios pero la cosa es así, no tenemos que llenarlo con de todo y tampoco tenemos financieramente la posibilidad de arreglarlo por completo pero esta máquina, después de una buena limpieza después de sacar todos los conejitos de polvo que hay de adentro, nos da la sorpresa de que todavía tiene larga vida, todavía se puede cuidar, todavía podemos grabar videitos y jugar algunos retro retrogames como en todo el mundo, así que le agradecemos enormemente a nuestra patrocinadora de esta CGPU y esperamos poder darle más años más, más cuidados, más mimazos para que bueno para que sigamos yéndonos derechito al vicio aunque la tecnología no esté de nuestro lado, aunque la economía no esté de nuestro lado aunque el universo no esté nunca de nuestro lado siempre estaremos del lado del vicio, derechito al vicio así que muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos muchas gracias por ser parte de esta mercenaria familia y esperamos que estos consejos te hayan al menos entretenido hecho pasar el rato de hecho, bueno, recordad que tenés que limpiar tu computadora <ríe> al menos una vez por semana, una vez al mes. Y que bueno, si la tenés que dejar en Mordor por una ocasión, por favor, tapala, por favor, cuídala. <ríe> y ahora sí, si querés comentarnos cómo es, es tu tostadora, cómo es tu equipo gamer, cómo es tu maquinola infernal del gaming, comentanos debajo del video, decimos qué cuidados le estás haciendo y por favor. Bueno, estoy seguro de que un celular tiene más potencia que esto, pero al menos, bueno, al menos esto nos va a servir y nos ha servido un montón. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. ¿Qué más podemos decirte respecto a las CPUs? Además es que las tenés que cuidar. De que bueno, de que algunas, incluso al día de hoy, podés meterle el sistema operativo Android de tu celular. Si son máquinas muy viejas, para poder conectarlas a tu, a tu televisor y hacer un Smart TV. Como si fuese un Chromecast, como si fuese directamente una tablet conectada a tu PC lo puedes hacer, así que muchas gracias, GIGABYTE muchas gracias, lrsmos, muchas gracias, hacen ¿Y qué es esa cosa del 10? Es creo que es un signo de bueno de de reciclaje. Está a nivel 10 de reciclaje, lo cual significa que es altamente tóxico y que si se te llega a romper y no puedes salvarla nunca más. Por lo menos la tenés que llevar a una planta de reciclaje tecnológico, porque si no vas, ah, vas a contaminar el aire, vas a contaminar la tierra, vas a contaminar el agua, de la cual luego sale tu jugo cepita y tu esa Coca-Cola. Bueno, que muchas gracias por vernos. Me sigue maravillando cómo es la tecnología. No tan antigua, pero sí un poco antigua. Por ejemplo, los cables SATA, los cables, cables USB. Algún día, algún día tendremos una computadora super gamer, super mega potente con 64 bits. ¿Alguna vez tendremos una computadora con 64 bits de sistema operativo? Claro que sí, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a cuidar y a, y a crear nuestras cosas. Más que nada, que es lo más importante. Por ejemplo, quitar todas esas cositas. Todo este barro que tiene encima, todo este polvo todo este polvo de mordor pero bueno al día de hoy si vos me preguntas qué es mejor una pc así o una retroconsola si querés simular muchas consolas claro que sí te recomendamos este tipo de pcs que te van a servir para wow, emular lo que sea solo necesitas un joystick programas paciencia y lo vas a poder lograr fácilmente Um, y si quieren comentarnos qué clase de juegos nos recomiendan para poder disfrutar esta maquinola hasta el final de sus días, comenten debajo del video. Somos RCC y nos vemos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por vernos.